¡Ayudate! ¡Recarga! ¿Eh, no podemos ayuda? perderte aún, arriba, colega. Recargando. Muy agradecido. Sí. Uh. ¡Botiquín, tíos! ¡Sí, sí. Que no queda, siguiente gasolinera. Le gusta esperar, parece una wey, luces fuera. ¡Recarga! No. ¡Busca el punto de referencia! ¿No? ¡Hay un tracker? ¡Recarga! ¡Recarga! Debo curarme. Bueno... Tomaríamos pues necesidad me hace falta. Aquí esto para ti. ¡Recarga! ¡Una Magnum! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Coged un arma a todos! ¡Boomer! Recarga. Recarga. Recarga. Cargando. Atención. Por eso Recarga. Recarga. carga Gracias. Recarga. ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Balas incendiarias! ¡Van unas incendiarias! ¡Vamos a quemar cosas! en serio. Cargando, atento a la cantera. De carga. Pistolas. Me llevo la mezcladita. Sí, ¡Mío! ¡Cargando! ¡Luchad entre vosotros! ¡Cargando! ¡Cargando! Cargando. Recarga. Muy bueno. soy recargando. Tiene uno de esos. Hay bombas, Cargando. ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Cargando! Carga. ¡Tenemos armas! ¡Me servirá! ¡No llevo la escopeta! ¡Píndoras! Quiero ¿Quién quiere quedarme? eso aguantaré un poco. Recarga. Tenemos miras láser. Miras láser. Tenemos miras láser. Unas miras láser. Unas miras láser. Miras láser. Ya yeah. <risa> ¡Tenemos miras láser! No dispararán en los negros espirituales. Creo Cargando. ¿Alguien más se siente machacado? Atajemos por ese mercadillo. Botiquín, tíos. Cojo botiquín. Parad, chicos. He de curarme. Sí, eso está mucho mejor. No lo desaproveches dejándote machajar. ¡Munición incendiaria! Y ya todos munición incendiaria. Los escupen. ¡A quemar! ¡Vamos! Vamos a quemar cosas. ¡Atento! Estoy cargando ¡Tenemos armas! ¡Cojo vomitona! ¡No disparéis al coche! Hay un refugio por allí. ¡Eh! ¡Buen ¡Eh! disparo! ¡Revista ¡Eh! de streamer! ¡Hay un bomber! ¡Prended de nosotros! Pildras. Ahora, voy a curar ese culo tuyo. Ya me siento mejor. Bueno. Gracias. A punto. Vale. Pues sí. Pues sí. ¿Ya? Vale. Sí. Vale, ¿listos? Sí. sí. ¡Pinjo pota! ¡Vámitola! ¡Cojo, va! cojo vámitola entre vosotros! Animal. Me duele mucho. Sigamos la marcha. ¡Ayúdate! He visto heridos peores arriba ese culo. Tranqui, no pierdas la calma. Todo irá bien. ¿Podrás aguantar? 12. Arriba. Eh, gracias mil. ¿Estamos? Yo me apunto. ¡Venga, a ellos. ¡Claro! ¡Oh! ¡No soy un zombie. ¡Darles a ellos! ¡Ah! ¡Caídos! Te ayudaré a que te levantes. Pero tendremos que curarte, o no sobrevivirás. Muy agradecido. ¿Estás muy mal? Ah, estoy bien, sí, levántame ¿Estás muy sano? Gracias yes. Elise Elise, ¿qué va a pasar? Feliz. ¡Coged un arma a todos! Dado. Yo no me muero en mitad de ninguna parte. ¿Qué demonios me ha disparado? Me has dado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Tienes en... En... ¿Tienes? Arriba contigo. Me siento de Ves como si nada. De una mano! No es más fuerte de lo que parece, ¡Venga, ¡Ayuda! arriba! ¡Necesito ayuda! <ríe> ¡Eso no es ¡Oh, nada! ¡Necesito ayuda! Oh, ¿Crees que puede seguir? ¿Está mal? ¡Vamos a vender con ¡Venga, levántate arriba! ¡Aún vives! ¡Gracias! No soy ¡Ayuda! enfermera, pero tienes mal aspecto. A la próxima no lo cuentas. ¡Gracias! Vaya un mojón. Sabes que me estás dando a mí, ¿no? Coach. Oh, no sé por qué creía que todo sabría mejor. Te, Coach, Coach. te echaré de menos. ¡Pistolas! No te Caballero, preocupes, estaré bien. Empiezas a preocuparme. Puedo ayudarte, pero a la próxima no podré. ¡Ayuda! Te han dado para el pelo. Si no te curamos, se acabó. ¡Ayudadme! No dejes que te hieran de nuevo. Si lo haces, no lo cuentas. ¡Ayudadme! No dejes que te hieran de nuevo. Empiezas a preocuparme. Puedo ayudarte, pero a la próxima no podré. Oh, no ¡Necesito ayuda! Te han dado para el pelo. Si no te curamos, se acabó. ¡Ayuda! Empiezas a preocuparme. Puedo ayudarte, pero a la próxima no podré. ¡Joder, necesito te ayuda! Te han dado para el pelo. Si no te curamos, se acabó. ayuda empiezas a preocuparme puedo ayudarte pero la próxima no podré joder necesito ayuda te han dado para el pelo si no te curamos se acabó ayudadme No dejes que te hieran de nuevo. Si lo haces, no lo cuentas. Empiezas a preocuparme. Puedo ayudarte, pero a la próxima no podré. ¡Ayuda! Te han dado para... ¡Aquí está! ¡Aquí está! No dejes que te hieran de nuevo. Si lo haces, no lo cuentas. ¡Eh! ¡Gracias! Vale. Venga, pues Rochelle. Supervitaminado y mineralizado Curación Doctor Nick al rescate Recupere la compostura No te derrumbes Esto se va al carajo Tenemos armas. Rochelle. Voy contigo. Ven, tú delante. Tened cuidado. Estoy en marcha. Muy bien. Venga, no paréis. Ya espera. Me espera ahí. ¿Quién me diría que me moriría de ganas de volver al barco? ¡Métetelo por ahí! Te debo una. Con estila. ¿Me caches? No. Lo siento, ¿vale? Sí. ¿Listos todos? ¡Podemos seguir disparándonos! Paseíto.